Nosotros tenemos un parque inscripto en el, en el registro de parques industriales, lo que es Río Grande, y existe otro parque recientemente inscrito de la ciudad de Tolwin, con, con un perfil totalmente diferente, ¿no es cierto? Sí. Más relacionado a la producción de, de madera, de Ajá. algunos alimentos, como el pescado y demás, este, y después en Ushuaia también hay algunas empresas, Ushuaia si bien tiene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 este, y de acuerdo al tipo de proyecto del al tipo de industria, se adjudica un predio. Actualmente okay. el, el parque industrial está en un 95% este, ocupado, o sea, tenemos poca disponibilidad de, de tierras. Eh, esto es a raíz de, de esta historia, ¿no? De claro, la historia que yo les comentaba. Del crecimiento. de, de